Satepan de Yom, Jesús oyas y guanio ni te región de Judea, y guanon pa inguanomokas canasques quitonale, y guanokinquateques mieques y tex pueblo de Enon, y nacastlan pueblo de Salim, porque onpa pa oyeca miecatl, y guan en nao porque cuacon en Juan el telpiloya, y un, un Juan, no pese motadas talcúepa inguante de que ni con seyeto chipawak inawak dios. iwanoyake Juan oyá kiluiton oquiluiton Juan, clamaste, entácat catlejuye camuwa de catletejua o ti techlapoue, allá no estén para mocoate quisque. Juan okinánkile, cada se catle dios o que para makichiwa dios kineke. Namejuanamonegua anechkaque o niquito, mas ne ni Cristo, sino Dios o nechgual antes de jejuits, ni cuacaca mictia, novio y en que novia, y guan amigo novio, satekit paque, ni cuacicake, novio, y condenuisque, satekit ni paque, ni cuacicake, ni gnoschen tlacas, y awi y Jesús, y de guayikis i y guanes ni chikitzinis Ocache boyecisto de nochtin. en tlalticpac de yan de las tlachtua de tlanonca y en pero catlegualte de iluica ocache boyecisto de nochtin. Ya que te maca cuenta de tlanoquita que de tlanoquicaque, pero machaca quien el toca tan yequitá, a quien quien el toca tan que un maca cuenta ni quien dios quita tlan melawak, pero Jesús catle dios o titlan que no es que tapua de Dios quita porque Dios que ma canoche poder catlekipia y, y espíritu. Y доллар, galaxies, tu papa Dios quita tasota y cone, y bueno que ma nunca. A quien quien el toca y cone tota sin Dios, que milistle de catle tlamis. Pero si teuz, te pierdes, no de más, a quien amo quien el toca y cone, mach sin yon de Sino ipan panwis y cualán sin Dios.